Esencial. Estamos aquí con Pilar Alvarejo. Hola Pilar. Hola. Pilar. Hola Paz. Bienvenido. Gracias por recibirnos aquí en tu tienda, en mi tierra, sabores de aquí, que se encuentra en la calle Canales de Cartagena. Y bueno, en primer lugar, Pilar, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Pues bueno, soy Pilar, soy de aquí, de, de Cartagena, de toda la vida. Y realmente soy, ahora mismo soy una <risa> <risa> Y oh, me encanta atender, me encanta mi trabajo. Eh, realmente soy se puede definir que soy una persona con muchas inquietudes, porque si no, realmente no tendría esto. Eh, aunque realmente mi, mi trayectoria, eh, mi carrera y mi trayectoria profesional nada tienen que ver con, con, con esto. Es realmente esas inquietudes que me ha dado dando la vida y, y realmente las he focalizado en, en este sitio, en, en mi tierra, ¿no? Y, y por eso estoy ahora estoy aquí y estoy trabajando en este rinconcito en este y que realmente me apasiona. Cuando has dicho lo de Tendera me da mucho la atención, sobre todo ahora que venía, venía caminando por aquí por la calle Canales, que es una calle de toda la vida de Cartagena, y que quizás ha tenido unos momentos sus altibajos, sus épocas mejores, peores, pero me ha sorprendido ver que están todos los locales llenos, hay una frutería, está... Por ejemplo, eh, los salazones, carnicería, lógicamente, por donde estamos aquí en mi tierra, en sabores de aquí, y se han recuperado esas profesiones, como decías, en el tendero y todo lo, todo lo tradicional. Eh, pero lo que realmente quería preguntarte, que has dicho que eres alguien con inquietudes, ¿de dónde surge es decir, esa vena emprendedora y, y la idea de montar este negocio? Bueno, eso lleva una trayectoria de muchos años realmente. Eh, también puntualizar realmente, esta calle realmente... Es... Me encanta, es una de las calles de Cartagena con, con mucha esencia, no sí. es como una pequeñita calle de barrio en la que se concentra todo y es, es lo bonito y lo que me gustó es es, es, es lo que, que todos me... hemos conocido todavía, la calle del Pollo Dorado. Exactamente, estoy ahora vivo en dónde estoy, en la calle del Pollo Dorado, junto a Valle, a fruterías, los salazones enfrente. Sí que es bastante, hay mucha diversidad y mucha riqueza. Es el corazón razón. de Cartagena. Sí, realmente, corazón pues, comercial, sobre todo, fuera sí. de, poco apartado de las franquicias, realmente, que es también el concepto que, que quiero trabajar. Yo empecé, empecé bueno. este proyecto en el mercado, en Santa Florentina. Eh, bueno, fue un paso, fue un inicio, fue para darme a conocer sobre todo y gracias a eso hoy día tengo bastantes clientes que, que han sido fieles y me han seguido hasta acá y aquí he ganado bastante más, así que fue, fue un paso, fue, fue un inicio. Pero realmente el, el origen, el germen de todo esto eh, nació cuando yo, yo vivía afuera, eh, estuve bastantes años fuera y y realmente cuando uno está afuera lo que echa de menos es la tierra y es la comida fundamentalmente, cuando tú te llevas algo es, es realmente comida. Entonces, eh, eso ya nació, nació en, en esos momentos. Porque además estabas en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, estaba y, en Inglaterra. Y, y yo creo que quien haya viajado a Inglaterra sabe que perfecta, perfectamente que no son famosos por sus buenas comidas. Bueno, hay que coger lo, lo bueno de todos los sitios. Yo, al contrario, cuando estuve allí eh, me ayudó a, a conocer y a valorar muchas cosas, muchas cosas. y eh, cosas que aquí no se ven todavía. Entonces eso también me ayudó mucho a, a, a conocer esos temas y, y realmente a, a intentar transmitir un poquito también esa, esa forma, de esa cultura a la hora de comprar. O esa, esa... Realmente me enriqueció la, la experiencia en ese sentido. Y, y bueno, realmente eh, nació, la idea nació allí. Eh, y luego, pues por circunstancias de la vida, ac acabé otra vez en Cartagena. Y, y tenía claro que no, que no quería trabajar para nadie realmente. Eh, necesitaba de realizarme en ciertos aspectos que, a lo mejor, en un trabajo más estable o condicional uh, no me lo iba a dar. y sí, no te lo hubiera ¿no? Exactamente. Y, y realmente pues, ese punto de, de, de inconformista ¿no? eh, que, que soy, o de locura, porque hay sí. que tener esas dos partes, aparte de inquietudes, como he dicho antes, eh, me ayudaron a, a empezar esto, me puse, cuando llegué, me puse en contacto con los de ADLE, la agencia de desarrollo local y empleo, y gracias a ellos y a Miguel Ángel me ayudaron mucho a... Sobre todo el apoyo sobre todo fue emocional y, y así empezó todo y ya pues me recorrí, fueron casi medio año recorriendo la, la región, los mercadillos artesanales y, y la verdad fue una experiencia muy bonita con mi familia y, y conociendo un poco más a, a fondo la, la región y fue un, una experiencia como he dicho muy muy bonita. Recopilando información y bueno, sí. productos para ver todo lo que tenemos aquí. Porque lo otro que me quería preguntar, Pilar, es decir, ¿eh, ¿qué podemos encontrar aquí en mi tierra, en sabores de aquí? que no podamos encontrar en un supermercado? Pues a la vista está, en cuanto entras está un poco claro ¿no? el concepto de, de, de tienda, ¿no? De, es, es totalmente opuesto y sin, fundamentalmente es el trato. Tú, cuando entras aquí, no es lo mismo que cuando tú entras a un supermercado, eh, el trato, eh, la atención personalizada eh, es un poco sobre todo lo que nos puede diferenciar. A la hora de los productos, pues realmente estamos hay tres pilares básicos eh, en, en la tienda, que son los productos son regionales, sobre todo, eh, luego también el carácter artesanal. De, de muchos de ellos o de hechos eh, por pequeñas empresas sí. o familiares y otro el tercer de los pilares que sean sobre todo productos respetuosos con el medio ambiente o ecológicos son los tres pilares a la hora de elegir los productos todos ellos han sido elegidos con mucho cariño y detrás se nota que detrás de cada producto hay, un, hay una persona y no. eso hay un, un esfuerzo y un trabajo y, que realmente me, es lo que quiero dar a, a conocer y también reunir, ¿no? que sea un punto de reunión de, de, de, de todas las cosas buenas que se hacen aquí en la región. Muchas veces hay, hay un gran desconocimiento sí. de realmente lo que somos capaces de hacer o lo que tenemos Mucho aquí sí. en nuestra tierra que, que no lo valoramos. Sí, la verdad es que sí, somos, eh, tenemos un potencial increíble que muy poca gente a veces hasta conoce y aunque he de decir que me faltan muchas cosas por, por introducir de hecho es, un, es una tienda que es, está en constante evolución y crecimiento y descubrimiento también porque siempre hay productos que quiero ir metiendo y creo que en estos momentos es, es fundamental realmente apoyar el producto local y nacional sobre todo bueno, también al final es alguna forma de diferenciación sí sí sí sobre todo y bueno, es lo que te da el, el punto de, de valor en estos aspectos. Pues eh, yo creo que lo no hemos explicado ya todo <risa> espectacularmente bien. Y sí que tenía una última pregunta, Pilar, en el sentido de qué mensaje o qué le dirías a, a la gente que nos está viendo eh, y en un momento dado es decir, estuviera en esa circunstancia que no estuviste, de, de decidir, de tener un proyecto, tener una idea eh, y quisiera, quisiera lanzarse a emprender o, o a. Sí, a empezar a trabajar por su cuenta. Pues la verdad es que yo eh, también es cierto que, que yo soy hija de, de, de empresario y eso lo he llevado en mi pena. Es, es un trabajo duro, hay que trabajar, pero realmente es un trabajo que no cuentas las horas. No cuentas las horas. No. Entonces eh, cuando lo haces realmente por vocación o realmente te gusta lo que haces. Por eso lo valoro y, y realmente es, es un generador de riqueza eh, para un país que es, realmente se debería valorar. Es cierto que, que cuesta mucho, pero, pero bueno, hay, si hay ganas, nada, nada, es imposible. Yo creo que era mejor, más bonito, que te, te dediques a algo que te gusta que no cuenten las horas me quedo con ese mensaje Pilar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, yo he encantado de estar aquí en la tienda, ahora me llenaré, llenaré las bolsas y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo una vez más os pido ayuda como siempre para dar difusión a estos negocios a estos pequeños comercios, para compartir para darle me gusta, pero sobre todo hoy os pido que vengáis aquí y que compréis muchísimas gracias, somos Murcia somos Pequeño Comercio, hasta la próxima